Bueno, alguno guztioi, hoy. Eskerrik asko etortzeagatik, bai. Siurazki aski behin baino gehiagotan entzun dira sue, bueno, azken al honetan, herrialde honek behar dituela lidergo berriak, gehiengo berriak eta soluzio berriak. Alada da, sinetsita gaude. Askotan esaten dugu, ekipoa dugula eta proiektua ere badugula. Eta alada da. Hemen dago ekipoa, eta gaur gore proiektuak eta gure soluzioak aurkestera hurbildu gara. Lan Mardula ...perchona en parte Archeari, ...es que regiña, etanola es, solució, eraginkorrak... ...planteatzen, ditugunak. Araba tiene grandes retos ante sí. No lo dice además Euskal Herria Bildu solo... ...lo dicen también las demás formaciones. Ahí están la crisis socioeconómica, están los cuidados... ...el cambio climático o el equilibrio territorial... Es cierto, hemos detectado los retos y los problemas, pero las soluciones que planteamos distan mucho de ser similares. Es más, son diferentes del resto de, los, de las formaciones políticas. En materia de cuidados, frente a la concertación y a la privatización de plazas, apostamos por un sistema de cuidados público comunitario. En ese sentido, planteamos arrancar por la Residencia Ariznavarra para crear ahí un hogar de cuidados. En materia socioeconómica, frente a la logística, frente al tren de alta velocidad, frente a las grandes infraestructuras, planteamos la remodelación de nuestro sistema productivo para crear nuevas actividades económicas ligadas entre ellas, que generen además empleo y que este sea de calidad. Ahí están, por ejemplo, la propuesta de reconvertir betoño en un polo ligado a la farmacéutica y a la producción de productos farmacéuticos y sanitarios, o por ejemplo, Tecnoberric, la reconversión de los antiguos terrenos de limpeza en la audio con un proyecto ligado a las nuevas tecnologías. En materia de medio ambiente y cambio climático, frente al todo vale, reclamamos una transición ordenada y planificada, que respete el medio ambiente, que preserve las tierras agrícolas de alto valor estratégico. Araba Cero Carbono y Ustaraba serán nuestras hojas de ruta. Y cuando miramos al territorio, a los pueblos no vemos en ellos una amenaza, lo que vemos en ellos es una oportunidad. Una oportunidad para poder vivir y trabajar y para ello debemos empoderarlos, debemos dotarlos de financiación suficiente y analizar las fortalezas de cada uno de ellos en particular. Por eso planteamos la creación de la agencia ORECA, una agencia para la revitalización de las zonas rurales del territorio, sobre todo las zonas del sur, Añana, Treviño, Mendialdea y también Río Jalavesa. Hortaz, argi dago, soluzio berriak ditugula, arabak dituen erronken aurrean. Baina, erronketatik aratago eta krisiaren ondorioz, premiaz erantzun behar diegu gure herritarrei. Horregatik, lehen, sei hilabetetan, herrialdea beste norabidean jartzeko premiaz hartu beharreko lehen irurogei neurriak. Eta zerrendatu ditugu, amasei arlotan hartu beharreko irurogei neurriak. Hoy avanzamos las primeras medidas urgentes que vamos a tomar sin dilación para que Araba responda a las necesidades más importantes de sus vecinos y vecinas. Hablamos, por ejemplo, de firmar la nueva norma foral de concertación de las, plaza, de las plazas residenciales para acabar con las desigualdades entre quienes son tratados en la red pública y quienes son tratados en la red privada, para garantizar así una, una atención digna y, como no, unas condiciones laborales también dignas. Hablamos de modificaciones urgentes en materia financiera fiscal para que quienes tienen más paguen más a través de la creación de nuevos tramos en el IRPF para rentas superiores a los 200.000 euros que entrarían en vigor a partir de enero del año 2024. Hablamos también de un plan inmediato para el mantenimiento de explotaciones agroganaderas para iniciar también los trámites de la declaración del parque natural de los montes de Vitoria para exigir ahora también que ni demore ni condicione la creación de una balsa en Zaro para solucionar los problemas de abastecimiento en Zuya y en Urkabustaiz. Y pondremos en marcha también una mesa socioeconómica con la participación de instituciones, de asociaciones, de sindicatos y de universidades para realizar esa reflexión estratégica tan necesaria y avanzar hacia una transición del modelo industrial de Araba e implementar, como no, su desarrollo cuanto antes. Gure herrialdearen etorkizuna bermatzeko eta arabarron bizikalitatea hobetzeko programa da gurea. Pertsona askok bizi dugun krisia astu gabe gure helburua da Arabako erronkei heltzea. Etorkizunean egungo ongiztas emaia mantendu eta ahonditual izateko. Gure herritai, herritarrei hobeto bizitzeko aukera emango dieten proiektu eta politiko, politika publikoak abieraziko ditugu lau erronka, proiektu oso bat eta sendo bat eta 60 neurri premiaz hartzeko. Como decíamos, tenemos un programa para garantizar el futuro de nuestro territorio y mejorar la vida de alaveses y de alavesas, sin olvidar la situación de crisis en la que viven muchas personas. Por lo tanto, nuestro objetivo es abordar los grandes retos del territorio con el fin de mantener y de aumentar la calidad de vida de estas personas y aquí en el territorio en el futuro. Pondremos en marcha proyectos y políticas públicas que permitan a todos y todas los alaveses y alavesas vivir mejor. Cuatro retos, un proyecto completo y sólido y 60 medidas que vamos a adoptar con urgencia. Orregatik, Maite Dugu Naraba, Egingo Dugu. Es que recasco.